Aquí tenemos un pendejaurus marsupialis Yo lo mato ¡Ese es el diablo y no mames! ¿Qué? ¡Su puta madre! Ah, ¡Mi corazoncito! agradecido con el de arriba, pero el de más arriba. Surprise motherfucker. No ya valió madre. A mi perro no me la pica. ¡Ayonara, tonto! ¡Estás a salvo, amigo! ¡Enemisco! ¡Te tenemos la un lado! ¡Detrás de ti! ¡Imbécil! Como que te activa el miedo Piensa, piensa, piensa Acércate viejo Así, ah, muerde el cebo Y ahí, es donde entro yo ¿What? Esperen un segundo Repito ¿Pero qué ha pasado? Unos momentos después No es dice desde atrás como el cobarde que soy esta madre culpa no me esperaba eso ¿Qué? ¿Dónde crees que vas? A ver si esto es de tu talla Ni siquiera lo pienses Adiós Master No tan rápido Bueno, lo intentamos jamás falla. Ya, espero, ya, llegó la ya valieron madres. No irás a ningún lado y tampoco, ¿eh? Amigo mío, estás soberanamente ¡Esa Es una mala idea. ¡Que no. se arman los putazos! ¡Eh con un pichapad! ¡Eh, con un Este compa ya está muerto. No tan rápido. Hasta luego No mames, otra vez ¡Necesito ayuda! ¡San a pelear! ¿O oh, no, nuestro primer enemigo? ¡Que se armen los pinches chingadasas! Sí, mejor corre. ¿Qué demonios crees que haces? Yo me encargo de esto ¡A tu casa! ¡El c***o de tu madre! Al amiguito! Problema resuelto. Y uno nuevo empieza. ¿Quieres pelear? ¡Te haré pedazos! ¡Me voy a morir! Bueno, lo intentamos. Al fin te atrapé, esponja. No irás a ningún lado, maldito. ¡No por qué corres, amigo? Amigo, ¿a dónde vas? A... Eres un hijo de puta muy listo, desde luego. A ver, entrale, entra, entra. ¡Por esta madre, compa! ¡Me lleva la cachetada! ¿No valió verga? Alan, qué pendeja hiciste. ¡Hagan esta en la menos. Ni siquiera lo piensas 3312 Tenemos un 3312 Gárrenlo a la verga Agárrense los putazos, agárrate a los putazos Agárrate a los putazos ¿Acaso no lo viste venir? yo lo mato. El macho. Eres Mala idea. No en mi guardia. No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Usted no aprende, ¿verdad? ¿Mm? Buen intento, paposo. Tú no eres competencia para Yoshi ¡Vámonos a la verga! Chinga tu madre